bueno, como, como en otros proyectos también, y en este en particular, parte como de relaciones, de alguna manera, eh, hay una relación con la, con la directora, hay conversaciones, ella vio en mí que podía ver, aportar alguna mirada, yo pensé que podía aportar algo, y a mí me parece interesante lo que hace ella, entonces ahí se va generando como un, un pimponeo hasta, hasta ya tener el guión en la mano. La verdad es que la iniciativa de la película es muy positiva, sobre todo por la temática que trabaja y la estrategia y metodología cinematográfica utilizada en este largometraje. Eh, la verdad es que como propuesta educativa es excelente, se van insertando los chiquillos poco a poco en esto de, del cine y todo lo que involucra el cine y lo que es eh, la película chilena, la realidad chilena y la temática que se trabaja en esta película principalmente, que es cierto la separación de los padres y eh, la inserción de todo el tema de la homosexualidad. Esta no es la primera vez que los chiquillos participan, esta vez le tocó al tercero humanista del liceo y vamos a trabajar en, en el electivo de literatura de identidad con esta, esta película, por eso ellos vinieron. Que conforme, no es una película eh, fotogénica, entiéndase como grande escenografía, o sea, grandes paisajes grandes, no sé, cosas que te permitan que se luzca la fotografía como convencionalmente un espectador podría decir oh, es que es súper bonita la fotografía, no, acá es como más funcional al relato y por lo mismo más difícil, pero creo que todo ese, toda esa complejidad eh, quedó allí y no se traspasa al, a la película eh, que se ve muy simple muy ligera, muy Cuál es bueno, digo, o sea como que algo muy complejo, pero con una traducción muy simple. A ver la película, eh, bastante novedosa la temática que trata, eh, y es una forma sencilla de contar un problema o un drama dentro de nuestra sociedad. Eh, me pareció muy didáctica la forma de contar esta historia y esta temática tan controversial o tabú todavía en nuestra, en nuestra sociedad chilena. Además, decir que es una iniciativa totalmente válida, muy poderosa, eh, en donde nuestros jóvenes aprendan eh, y vean cine chileno, creando espectadores críticos de cine para un futuro y que sepamos valorar un poco más nuestra propia cultura y nuestra en nuestra idiosincrasia. La película eh, estuvo muy divertida, eh, creo que la temática es buena. Está acorde con lo que estamos viviendo en Chile y eso también se, es bueno que se lo den a los alumnos la oportunidad de verlo porque el cine chileno no es tan popular, estamos acostumbrados a ver otras películas y creo que es una temática buena que está presente en la actualidad y que es buena con que los jóvenes la conozcan. Y bueno, en espectadores es un temazo nacional que no tiene que ver con esta película, tiene que ver con, con la formación de audiencia, con que se va poco al cine y justamente este programa del que, en el que estamos acá tiene, eh, busca solucionar más de raíz esto que desde la escolaridad, eh, generar el interés por, por ver.